Recibimos la infausta noticia de que un joven que fue durante mucho tiempo camarógrafo de este programa, Ronnie Berman, que ojalá ángel me pueda presentar la foto de Ronnie Berman, fue de los primeros camarógrafos que yo tuve, quizá el segundo camarógrafo, o quizá, y, y máster, quizá el segundo camarógrafo. Máster o camarógrafo, Ronnie Berman trabajó mucho y un muchacho muy inquieto. Me acuerdo que él, eh, un vehículo que yo tenía en un momento dado le gustó y quería comprármelo. Llegamos a tratar precio incluso. Pero ahí, cuando estábamos en esos avatares, le llegó la residencia a Ronnie y se fue para Estados Unidos, para Nueva York. Un muchacho joven, sumamente joven. Ojalá Ángel me pueda eh, eh, conseguir una foto. Vamos a ver si yo la consigo aquí. Eh, ya ves, me consigo una foto de Ronnie. Ahí la que tú. Miren. Y entonces este muchacho murió en Nueva York. Lo de Nueva York ha sido terrible para los dominicanos. Ustedes saben cuánto se dice que han muerto en la ciudad de Nueva York. 75 dominicanos más que los que han muerto aquí más que lo que han muerto aquí y muchas de, de esas personas muertas en la ciudad de Nueva York por el coronavirus son hasta figuras conocidas muchas figuras conocidas bueno también para eh, hace varios días que yo quería tratar el caso de que hay dos periodistas los periodistas han sido golpeados aquí en San Francisco de Macorís por este coronavirus Miren, hace días que tenemos las informaciones y el propio colegio de periodistas estaba haciéndole un llamamiento al gobierno de que los periodistas David Díaz y Martín Camilo, que los dos han sido secretarios generales del colegio, estaban, estaban en una situación difícil y como que no le prestaban la debida atención, eh, y, y tuvo la, la, la, la, la, de allá de la capital, los dirigentes del de, de colegio de periodistas, llamar al gobierno para que se le prestara atención a estos periodistas que están en una situación eh, sumamente difícil. Me acuerdo que David Díaz, el amigo David Díaz, me llamó hace unos días pidiéndome el teléfono del doctor Yori Perata porque se sentía dice, una cuestión en el estómago, y se sentía mal. Me dijo, tengo varias complicaciones, hermano. Y bueno, el caso es que después el doctor Jori Peralta, que tiene una sesión fija los martes aquí, me dijo que sí, que David tenía el coronavirus. Y después, entonces se hizo públicamente eh, a través de, de, de, de diferentes medios. Nosotros lamentamos David y el propio Martín, son grandes amigos de este programa, David siempre ve este programa, creo que lo está viendo, en este momento y por este medio le envío saludos a los dos, esperando que puedan salir de este trance. El periodista Dido Calderón es la última de la mala noticia de periodista, hace unos momentos el periodista amigo y hermano de Dido Abogado Francisco Calderón Hernández puso en el WhatsApp que bienvenido Calderón, que a su vez hermano de mi querida amiga Rita Calderón, esposa del profesor Marino Collado y que es una gran seguidora de este programa. Pues bienvenido Calderón, fue ingresado al siglo XXI según dice su propio hermano con el coronavirus murió también un muchacho que yo conozco hace tiempo conocí su padre que fue un gran barbero cuando la barbería estaba enfrente al parque Duarte que habían cuatro barberías, tres barberos que eran tres hermanos, Enrique Rafael y caramba el otro no, no, no me acuerdo ahora Rafael, entonces su hijo Rafael Reyes, Rafaelito, murió en el día de ayer. Una cosa, déjame ver si odontólogo él. Eh. Eh. Miren, esto ha sido trágico. Esto le quite el ánimo. Esto le quite el ánimo a cualquiera. Yo creo que este es un momento. Y le quiero pedir a los ciudadanos. Este es un momento de deponer de odios. Por cualquier diferencia de carácter político, ideológico, religioso, vamos a actuar como una sola persona para vencer este enemigo que tiene el mundo, no la República Dominicana, el mundo. Sin abandonar principios y sin abandonar... Los ideales de cada quien. Pero el momento exige unidad. El momento exige entrega. Y de poner un poco con la gente con esas redes. Y se le ve el odio y resentimiento a mucha gente. Por diferentes cosas, señores. Y, y, y la gente a veces se pone absurdo. Palos y boga y palos y no boga. Ahí donaron los liceos un dinero. Y comenzaron a buscarle quinta, si lo hacen lo critican, si no lo hacen lo critican, por Dios dejemos, dejemos toda esta vaina, dejemos toda esta vaina, porque no puede ser que, que eh, me llamó el senador Amilcar Romero anoche, le voy a hablar de eso después de esta llamada, Buenas tardes. Chuchu. Chuchu. El otro barbero. Sí, el otro barbero me llamaba Chuchu. ¿Qué, que era barbudo él. Era barbudo. Sí, sí, había un chuchú. Sí, nosotros hablábamos. Sí, Rafael. Rafael y, y... Ah, yo no, yo no sé, yo no he vuelto a saber más, más de ellos. Pero qué interesante... <risa> ese. Ah, pero qué interesante, sí, qué interesante. Sí, de, después estaba también en, en esa parte del parque. Estaba un amigo también, Danilo, que murió en tiempo atrás. Danilo era barbero, que vivía en la arriba y me, me acuerdo, me quería mucho Danilo. Fue muy amigo del doctor Yonín Peralta también. Y entonces llegamos a juntarnos para compartir el doctor Peralta y Danilo y yo. Me acuerdo que conocí una hija de él que trabajaba en Radio Merengue, de Danilo, que fue barbero ahí también. Y qué lamentable, señores, este, ese muchacho joven, Rafaelito Odontólogo, lleno de vida. Déjame ver si lo encuentro aquí para presentarle la foto. Miren a Dido Calderón aquí. Eh, bueno, eh, eh, eh, eh. la verdad que esto, esto, esto no ha dado duro. Esto nos ha dado duro, duro, duro, duro. Me llamó el senador Amílcar Romero. Él tiró un comunicado eh, llamando a la persona. Yo creo que de justicia lo que me planteaba. Porque uno tampoco puede ser cruel. Uno tiene que tener un espíritu humano. Él me decía, Omar, yo he tenido problemas cardíacos. Yo he tenido y soy una persona vulnerable. Amílcar tiene como 70 años. Y le han dado varios ataques cardíacos. El médico le prohibió que él salga hasta el frente de su casa porque es una persona vulnerable. Buena.